En hiperlimpieza podrá encontrar el exclusivo carro de limpieza Zafir, fabricado en polipropileno y disponible en dos colores. Este producto está recomendado para su uso profesional en empresas de limpieza, centros sanitarios, hostelería y comunidades de vecinos. El polipropileno es un material que se caracteriza por ser económico, resistente y duradero. Con el carro se incluye una bolsa de color amarillo, fabricada en vinilo con capacidad de 100 litros y apta para almacenar los residuos de forma segura. El manillar del carro es abatible, de manera que se puede guardar en almacenes o cuartos de limpieza. Las cuatro ruedas incluidas en el carro son de alta calidad, siendo las delanteras móviles y las traseras fijas. Todas están fabricadas en polipropileno y podrá comprarlas por separado en caso de pérdida o rotura de las mismas. El carro cuenta con tres pisos para guardar los utensilios de limpieza, tales como cubetas de fregar, productos químicos, pulverizadores o garrafas en cualquier disposición, dependiendo en cada momento de sus necesidades. En el piso inferior, de mayor tamaño, podrá almacenar todo tipo de cubos de limpieza de varias capacidades, cubos dobles o cubos con prensa, también dependiendo de sus necesidades. En el caso del cubo Mor, la base rodante puede colocarse para utilizarla con un solo cubo o dos. En el caso de que la base se utilice con dos cubos, esta se colocará de forma perpendicular al carro y sobresaldrá por los dos lados del mismo. Además, en los laterales de la parte superior, el carro cuenta con soportes y salientes para colocar más útiles de limpieza, como cepillos, recogedores, valletas de limpieza o fregonas de cualquier clase. De esta forma, podrá contar con un carro económico y resistente, totalmente equipado con cualquier utensilio de limpieza, lo que supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Disponemos de una variante del carro Zafir, que cuenta con un cubo doble incluido, el cubo doble se sujeta en una estructura metálica de color negro, montada sobre el carro. Sobre la estructura se puede colocar una prensa, también incluida en el producto. También puede encontrar el zafir con armario, que es exactamente igual, disponible en dos colores, pero incluyendo un armario. Carro de limpieza zafir top, similar al carro zafir, y también disponible en dos colores diferentes. Se caracteriza porque su bolsa cuenta con una cremallera para sacar los desperdicios sin necesidad de quitarla o levantarla, así como con contar con una tapa superior, de manera que no se pueden ver ni oler los residuos de la bolsa. Esta variante es idónea para centros comerciales, lugares de ocio y grandes superficies. Y el carro de limpieza zafir top con armario, con las mismas características pero incluyendo un armario.